Unidas Podemos ha presentado las cuatro mociones que va a llevar al Pleno de mañana jueves, entre ellas la petición de que el Patronato de Recaudación no acumule el cobro de recibos y la creación de una ordenanza reguladora de polígonos industriales. Partiendo de la base de que los polígonos industriales son imprescindibles para la ordenación ur urbana y no mezclar determinadas actividades como es la residencial con actividades que son estrictamente eh, industriales. Por ello, planteamos una moción para proponer una ordenanza municipal que regule la actividad en los polígonos industriales y, por qué no, también exigencia en su planificación más allá del plan de ordenación urbana y conseguir con ello el, el mínimo impacto en el entorno y la mejor convivencia con el resto del municipio. Otras mociones serán para solicitar a la Junta la incorporación de nuevos docentes como coordinadores de bienestar en centros educativos y al Gobierno central la modificación del impuesto de patrimonio en Andalucía. Está claro que los impuestos son absolutamente necesarios y son necesarios para mantener los servicios públicos, para mantener la educación, para mantener la sanidad, los servicios sociales. Pero parece que eh, Moreno Bonilla no le importa eh, eliminar este impuesto a los ricos y a las ricas. Y eh, a cambio, por ejemplo, tener los colegios con falta de personal para atender a las necesidades educativas especiales o tener la, salidad, la sanidad pública perdón, en un estado actual mucho peor que al anterior al COVID. Unidas Podemos recuerda también la asamblea abierta que va a celebrar el próximo viernes a partir de las siete y media de la tarde en su sede. Invitamos a toda la ciudadanía coineña, colectivos sociales, eh, grupos políticos de izquierda a debatir sobre eh, cómo está Coín, qué Coín necesita y a intentar aunar fuerzas y ponernos de acuerdo para eh, ir juntos a las próximas elecciones eh, municipales.